Vamos a entrar al panel de control de bacan.com. Usaremos nuestro usuario y password actuales. Y una vez dentro, lo que queremos hacer es cambiar la contraseña. Así podemos poner contraseña y nos da las opciones relacionadas con la contraseña. Usamos nuestra contraseña inicial. Y vamos a utilizar el generador de contraseñas para tener una contraseña segura. El generador rellena automáticamente y decimos cambiar contraseña ahora. Inmediatamente nos saca del sistema ya que la contraseña ya ha sido cambiada. Para volver a entrar usaríamos la contraseña que acabamos de instalar como contraseña nueva.